Pues una persona muy inquieta, muy creativa, siempre imaginando cosas. Me suelo definir profesionalmente como diseñadora de estrategias de marketing. Me gusta pensar un poco a largo plazo y actuar a corto, pasito corto y vista lejana, ¿no? que dicen que es lo, cómo se llega bien a los sitios. El primer fallo es ningunearlo. O sea, me han venido muchísimos proyectos emprendedores que han pasado por otros consultores de finanzas y tal, y que han hecho unos, unos estados eh, contables previsionales impresionantes, de costos, escandallos, no sé qué, no sé cuánto, y un umbral calculado, fenomenal. Y cuando le digo, bueno, ¿y esta cifra de ventas de dónde sale? No sabían contestar. O sea, no se le habían preocupado de cuánto era la compra media, de qué clientes, cuántos clientes había en su zona, cuál era la tasa de repetición, el valor de un cliente, toda esa parte que explicamos en marketing, nadie lo estaba aplicando. Y sin embargo, van al banco y les dan el crédito. Y se meten en una aventura a vender cosas, no saben ni a quién, ni cuánto, ni a qué precio, nada, a ojímetro. Y esa parte tan impresionante, que, que, que es esencial en cualquier empresa, normalmente cuando alguien empieza se está preocupando más de si tengo que comprar un camión para repartir, que de cómo tengo que publicitar mi producto para que me lo compren. Nada, si yo como mi producto es tan bueno, pongo un cartelico y ya. Bueno, pues es bastante más complicado. Y cuando empiezas a trabajar con ellos, se empiezan a decir oh, esto de marketing es que es muy complicado. No, no es complicado, en el fondo es, ¿cómo te diría yo? El sentido común. Tú no puedes venderle una tuerca a una persona que quiere un bollo. Ni un bollo a alguien que quiere un viaje. O sea, no, ¿qué quiere tu cliente? no quiere lo que tú fabricas, quiere lo que él quería comprar, si tú lo fabricas y coincide y te convence de que encima es mejor que el de la competencia, te lo comprará, y eso no es tan fácil, requiere explicarlo muy bien y requiere que tú hayas diseñado ya tu producto en esa, mirando eso, que luego hay que venderlo, no porque a mí me gusta hacer esto, y este es mi estilo, y esta es mi manera de hacer las cosas, y, y, y esto es hasta donde llego con mi dinero puedo hacer esto, y luego intentas venderlo. Claro, luego les parece que el marketing es milagroso, porque conseguir vender según qué cosas, la verdad que parece un poco milagroso, cuando hubiera sido más fácil fabricar lo que vas a vender, que es lo que hacen las grandes empresas, son grandes porque hacen eso, no porque eh, tengan más dinero, tienen más dinero porque simplemente atienden mucho mejor a su mercado. Y hoy que hay el Big Data, hay información gratuita, tienes internet para informarte, tienes LinkedIn para ver cómo es el jefe de compras de la empresa a la que quieres ir, cómo viste, cómo reacciona, qué fútbol sigue, yo qué sé, un montón de cosas para preparar una entrevista de ventas, no usarlo me parece una locura. Y yo creo que ese es el mayor problema, se preocupan muchísimo de los costes, y los costes no sirven de nada si luego no vendes, se te va a quedar todo en el almacén, es un coste tirado. <risa> por, mucho, por muy barato que tengas la producción, si no lo vendes te ha salido carísima. Y como hay más peso quizás en la formación de tema de económico y de tema contable que el tema de marketing, eh, pues yo creo que ahí es donde está el problema, que no se dan cuenta de el marketing es todo, que no sirve de nada fabricar algo y financiarlo perfectamente y hacer grandes planes de expansión. Si no sabes quién es tu cliente, ni cómo se llama, ni cómo, qué gustos tiene, qué ideología política, qué manera de hablar, si todo eso está ahí, míralo. Creo que ese es el primer fallo, el, el no mirar el mercado al que te vas a dirigir. Y pensar que eso, como es gratis las redes, pues es gratis todo el marketing y no hay que gastar un duro no, hay que gastar, hay que gastar una parte de tus recursos en abrirte camino. Eh, Ambar, la zaragozana, el equipo de Torguer from... lleva muchísimo tiempo defendiendo el fuerte y llegando hasta donde pueden llegar y usando muy, muy eficientemente los recursos que tienen. Son creativos, eh, prueban cosas nuevas pero jamás gastan más de lo que pueden gastar. O sea, no, no han arruinado su empresa haciendo grandes locuras. ¿eh? Han hecho apuestas muy, muy buenas y muy divertidas y, de hecho, han ganado premios de, de publicidad. Llevan muchísimos años y han defendido fuerte perfectamente. Y la otra que me gusta mucho cómo trabaja, hay muchas que me gustan, ¿no? Pero así por decirlo, una segunda, picolín. Picolín yo creo que también es emblemático. El, el cómo he ido de la muñequita en pijama de rayas y en mi plin yo duermo en picolín. Hace algo que te quite el sueño, que Ana Reuledo acaba de cambiar eh, totalmente, está haciendo un rebranding, un reposicionamiento de marca muy, muy arriesgado, porque decirle a alguien que te quite el sueño, cuando te lo está diciendo una empresa que fabrica colchones, ¡buah! es chocante, ¿no? es, es muy atrevido. Pero yo creo que, que sí, que, que atina y que, y en general, Picolín suele llevar una muy, muy buena estrategia de comunicación, arriesgando también lo justo, esta vez arriesgado más de la media, y espero que les salga muy bien. A mí me ha gustado la campaña, desde luego. Empecemos por ejemplo por Michel Suñen, es escritor y es un experto en content branding, en, en, en marketing de contenido, la, la, la agencia de Azumun, y me gusta mucho cómo, cómo escribe y cómo plantea y, y la imaginación que le echa a las cosas. Otro podría ser Julio Aliaga, deberes creer, que maneja las redes, fenomenal. Es capaz de suscitar eh, comunidades de pequeños empresarios hablando de sus temas y, y mantener esa conversación abierta y, y viva. Yo creo que maneja las redes como nadie. Lleva muchísimo tiempo en eso también. Y otra persona que también lleva muchísimo tiempo, mi amigo Rafa Clarimón, que ha pasado por varias agencias y actualmente se acaba de pasar a sin palabras creativas. Eh, Rafa entiende como nadie el, el marketing industrial, el diseño, el packaging, todo ese tipo de cosas. Es, es buenísimo y se rodea siempre de un equipo muy bueno. Se trabaja muy, muy a gusto con cualquiera de los tres. ¡Ay, uno solo! Mm. <risas> Complicado. Eh, si no llama la atención, no sirve. Tienes que destacar, destacar dentro de lo que es razonable y se puede hacer. Pero hay que llamar la atención. No, lo gris no me gusta. El Quizás el más fuerte ha sido un error, precisamente de estrategia. Aposté por los emprendedores y pensando, bueno, pues ayudo a mucha gente. Si puedo evitar que alguien se arruine, pues... Me parece también bien, cuando veo que algo no, no va a funcionar, pues lo, lo advierto y, y razono por qué, intento reorientar las cosas. Y cuando algo puede ir para adelante, pues perfecto, encontramos la manera de funcionar. ¿Cuál fue el error? Eh, que mucha ilusión, muchas buenas ideas, poco dinero. Con lo cual es un nicho de mercado que no te permite crecer, te permite aprender muchísimo, te permite ayudar a muchísima gente. Eh, es muy reconfortante emocionalmente pero como empresa es un sector demasiado pequeño, sobre todo si hablamos de un mercado local como es el de Aragón. A lo mejor ese mismo mercado en un, yo que sé, Madrid, Barcelona, Londres, pues habría suficiente gente como para que una empresa creciera. En Aragón esa apuesta pues hace que las empresas sean más pequeñas. Ahora, ¿qué he aprendido de ello? Pues que lo que me gusta de aprender y de empezar nuevas historias ahora mismo lo que hago es reemprendedores, es decir, gente que tiene que reinventar su empresa, pero que tiene recursos para hacerlo, que lleva a lo mejor 20 30 años abierta y se da cuenta de que han cambiado todo y que, que no puede quedarse atrás. Y que tiene, es una manera de emprender lo que llaman el intraemprendimiento, que profesionalmente es igual de retador, pero te permite hacer bastantes más cosas. Puedes crecer porque hay recursos para hacerlo. Nos cansamos de Ayudar a, a cerrar empresas, mi compañera y yo, mi compañera de, de, de, de contabilidad, de, de tema económico, de llegar tarde, de llegar cuando había un ERE. Dijimos, Ay, si hubiéramos cogido esta empresa dos años antes, tres años antes, podríamos haber salvado puestos de trabajo ¿no? y podríamos haber hecho algo. Pues decidimos llegar a esas empresas dos o tres años antes de que tuvieran auténticos problemas. ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de Oniaz. ¡Inscríbete ya! Mi mayor triunfo yo creo que está en, en el mundo académico, eh, me satisface mucho cuando gente a la que yo ya ni reconozco, porque ya han crecido, eh, ya son madres de familia, por ejemplo, ¿no? y te ven por la calle y te dicen, no te acordarás de mí Isabel, pero me diste clase y aprendí mucho y me abriste los ojos y me hiciste que me gustara el marketing, me hiciste que me gustara aprender y, y emprender cosas. Eh, yo creo que es lo más satisfactorio. Cuando ves que nuevas generaciones toman el relevo y que has aportado un poquito para que eso ocurra y que se haga de una manera profesional y, y ética al mismo tiempo, pues yo creo que es lo más, lo más bonito. Bueno, a mí hay amigos que me llaman la marketingera justiciera porque me enfado muchísimo cuando oigo según qué tonterías que parece que se acaben de inventar. Yo llevo en esto pues, muchísimos años, como muy bien dices, y como ya se nota. Eh, y cosas como, por ejemplo, oh, es que me menciona un influencer y me aumentan las ventas. Vale, le hemos llamado mención publicitaria de toda la vida. O sea, no se ha inventado absolutamente nada. El marketing ha ido evolucionando desde siempre, pero es que ya estaba con los romanos, ya estaba con los fenicios, ya estaba. Lo único que no lo sabía, no lo llamaban marketing. Como, como ciencia, digamos, está desde mediados del, año, del siglo pasado. Va evolucionando siempre, va creciendo de una manera acumulativa. Yo creo que estamos en una fase quizás de la empresa responsive. Es decir, donde no hay fronteras, donde el marketing lo es todo, de McLuhan, pues es auténticamente cierto eh, que realmente ahora no hay fronteras y no se sabe cuándo estás hablando de finanzas, de marketing, de desarrollo de negocio, de digitalización, si, si todo es marketing, si al fin y al cabo es la relación con el mercado siempre es lo que ha dado sentido a la, a la empresa y lo único que claro, ahora lo hacemos todo más rápido, más eficiente, más lejos, y de una forma mucho más creativa y con muchísima más información. Entonces, ponerle un 4.0 nos quedamos cortos. No sé yo dónde iríamos, 5.0, 6.0. No lo sé, vamos a tal velocidad que ya casi pierdo la cuenta de las fases. Market Real lo montamos como consultoría en un principio, consultoría de estrategia de marketing de negocio y llegó un momento en que las empresas nos decían, bueno, me has hecho todo el desarrollo, la investigación previa, el marketing audit, has visto cómo estábamos y me vas a dejar ahora en manos de un desconocido para hacer la publicidad y la comunicación, pues nada, pues nos pasamos a ser agencia de publicidad. Y, y hemos crecido, porque ahora eh, digamos que somos especialistas en servicios plenos. ¿Cómo, lo, ¿Cómo se explica eso? Pues porque al final lo que ha evolucionado, la, la fase en la que estamos, es que somos como una especie de hub, donde se van conectando diferentes eh, profesionales con mucho talento, que hay aquí en Aragón y fuera de Aragón, porque gracias a las nuevas tecnologías puedes trabajar con quien te dé la gana, este donde esté, y buscas los mejores para cada uno de los, eh, de los proyectos. Eh, ojalá pudiéramos trabajar de forma continuada con muchas empresas, pero no es así. La gente trabaja por proyectos, te contrata para hacer algo y luego se queda como latente hasta que te vuelva a necesitar. Y la mejor manera, la mejor infraestructura que hemos encontrado ha sido eso, buscar talento, coleccionar talento y, cada, y hago como una especie de director de marketing para otras empresas más que agencia de publicidad. Acabas haciendo sobre todo webs, redes sociales, publicidad, comunicación, que es lo que más te piden pero de una manera razonada. Y yo creo que esa es la, la gran diferencia con, con otras agencias que, que solamente hacen webs o que solamente hacen estudios de mercado o que solamente hacen publicidad. Es un poco especialista en todo o marketing es todo, como decimos. No. Lo mejor de coordinar el equipo es eh, solucionar imprevistos. O sea que esto está tan vivo, tan vivo que siempre hay cosas nuevas y siempre hay apareciéndose mucho unos proyectos a otros. Realmente son todos diferentes. Entonces el adaptar tu manera de trabajar que llevamos más de 20 años, porque 20 años la empresa más todos los que llevo yo antes eh, de, de experiencia y mis compañeros y adaptar esa manera de trabajar que es muy personal nuestra a cada circunstancia distinta, el hacerle un traje a medida eh, de un buen sastre. Yo creo que es lo, lo que más desafío trae. Y trabajar con gente de ventas, gente creativa, eso es, es un reto fabuloso, porque no te dicen que sí. Dicen, seguro que sí. Vamos a ver si hay otra manera mejor de hacerlo. Es un reto continuo, continuo, continuo, con ideas saltando todo el santo día por, por el despacho. Me encanta, me encanta el, el reto de dirigir gente que no se deja dirigir, que no obedece, que realmente te plantea retos y te plantea ideas. Conseguir sincronizarlos, los diferentes ritmos de trabajo de la gente y, y sincronizarlo con los clientes, el, el buscar el, que el cliente tenga tiempo y en ese momento esté el proyecto terminado para poderle enseñar al menos esa fase y cuando has terminado la fase encontrar el hueco para pasar a la siguiente. El, el, la habilidad de, de empezar a, a sincronizar diferentes cosas al mismo tiempo para que acaben a la vez pero se lleven de forma paralela. Eso es muy, muy difícil de coordinar, es como un pequeño puzzle, cada proyecto y cuando trabajas con gente distinta es, es muy difícil. Y sobre todo con gente sobre la que no tienes control, porque mis profesionales de alguna manera los puedo liderar, pero al cliente no los puedo liderar y a su equipo interno tampoco. Entonces ahí es quizás el mayor reto es encontrar el hueco para que todo el mundo podamos sincronizarnos a la vez. Fíjate que de alguna manera me di cuenta de que ya lo estaba haciendo que a los clientes les interesaba tanto el resultado de lo que hacía como el cómo lo hacía. Estaban muy interesados y me preguntaban ¿y esto por qué? ¿y esto cómo se hace? ¿y esto lo podría hacer yo? De alguna manera ya estaba en mi vida profesional enseñando a directivos y a ejecutivos de empresa. Surgió la ocasión, me pidieron ayuda con un curso profesional, empecé por allí, y, y luego me pidieron que diera unas clases en un máster de la Universidad de Zaragoza y me encontré pues eso, con que todavía no eran profesionales, pero casi habían terminado la carrera y tenían, querían conocer el mundo y me pareció apasionante que me preguntaran, que me motivaran, que me hicieran investigar cada vez más y me di cuenta que disfruto mucho aprendiendo de, de las preguntas que me hacen mis alumnos. Estoy formando gente que creará valor para la sociedad, gente que va a tomar la iniciativa de la economía, de la política, de, del pensamiento, eh, que va a condicionar el cómo va a ser nuestro futuro. El poner mi granito de arena en que eso sea lo mejor posible, lo más civilizado y lo más desarrollado posible, eh, me parece un, una vocación preciosa. Pues precisamente por ahí vamos, que los primeros que tenemos que creérnoslo y, y meternos en ello somos los profesores, O sea, lo que no se puede es agarrarse al pasado y, y, y seguir explicando las mismas teorías que siendo ciertas no son tan interesantes como lo que está ocurriendo, o sea, de alguna manera tenemos que ser, el reto grande es conseguir mantener todo el acervo que ya se ha aprendido, no, no, no hay nada que se pueda dejar atrás sino que añadimos lo nuevo, tenemos más información y vamos a, a incorporarla. Esa ganas de cambiar la asignatura cada año para incorporar lo último a lo que ya teníamos, revisar los ejemplos, y, y es un esfuerzo de trabajo tan fuerte que, que no todo el mundo está dispuesto, dispuesto a hacer.